Hola, hola, ¿me recuerdas? Soy Diana Castillo, espero que no me hayas olvidado. Mira, en el live anterior seguramente sentiste que el tiempo nos quedó corto, pues nosotros también. Sabemos que muchas personas realizaron preguntas que quedaron sin responder, por lo cual les pido disculpas. Junto con Andrés de Sobseguros, decidimos que esto no podía quedar así, por lo que te invitamos cordialmente este viernes, primero de mayo a las 9 horas de Colombia, a la segunda parte de nuestro live ¿Cómo nosotros logramos transformarnos de una agencia comercializadora de seguros a una empresa de tecnología que vende seguros? Te vamos a contar un par de secretos adicionales y resolveremos todas tus dudas pendientes y las que se puedan presentar en el día del webinar. Esta es una oportunidad única, por ninguna razón te la puedes perder. Te esperamos, no faltes.